¿Qué pasa hijo? Habla conmigo Tengo miedo de que unos sinvergüenzas Estén equivocando el camino que te enseñe Ahora te encuentro cambiado No pareces mi hijo Espero no haber llegado tarde al preguntarte Quiero ayudarte como hicieron mis viejos conmigo No quiero que este silencio mortal nos separe Quiero solo recuperar a mi hijo tan querido El veneno de la droga llegó a su cuerpo los traficantes vencieron a nuestro amor Me pregunto desesperado en qué fallamos Esos indecentes nos están matando del dolor Ahora mi hijo está condenado, enfermo No sabe ni siquiera lo que hace cada día Metido en ese laberinto se lo llevó la policía Y ahora para más dolor Debo de ir a la cárcel para verlo Voy a hacer lo imposible para sacarlo de ahí Voy a mover cielo y tierra contra la droga Quiero unirme a cada padre que esté sufriendo esto Será una lucha muy dura, lo pongo de manifiesto. Cinco años malditos luchando por mi hijo. Los malditos anarcos destruyeron su vida. La de él y la nuestra y la de mucha gente. Pero voy a seguir luchando, que quede esto presente.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 ¿Qué pasa hijo? Habla conmigo Tengo miedo de que unos sinvergüenzas Estén equivocando el camino que te enseñé